que lleva el Pokémon Blue en la cabeza. Se trata de un din, un caldero de bronce usado ritualmente en la dinastía Shan y Zhou, antes de nuestra era, para ofrecer alimento a los dioses o los difuntos. Eran los recipientes de mayor tamaño porque en ellos se sacrificaban animales y humanos. Por lo tanto, cuanto más de estos recipientes hubiera en una tumba, más poderoso había sido el difunto, pues podía permitirse gran cantidad de alimento.